¿Cómo están gente? Yo todavía no un nuevo video para el canal para Final Freddy 3. Y como pueden darse cuenta en el video anterior perdí tres veces en la noche 2 porque Spintra se movía en, en cámara, en cámara, no le encontraba porque o sea, era un pendejo, no escuchaba muy bien. Yo voy a poner volumen al máximo para poder escuchar lo, lo que tenga que escuchar. Entonces haremos de pasar la noche 2 para que puedan ver el, los Dead minigames. Así que... Así que nada, sin nada más que decir, empecemos la noche 2. Y voy a saltarme la llamada, porque ya la escuchamos en el gameplay anterior, así que, nada, aunque ya la, aunque la, había perdido dos veces, pero como el juego lo tenía cerrado, y como apenas lo reinicié, entonces, entonces la llamada se va a volver a escuchar, pero la vamos a esquipear. Así que, vamos a, vamos a jugar la noche 2, y voy a tener que escuchar, ya que los sonidos es la clave para poder saber en, por dónde está moviendo Spintrap, así que, así que vamos a, a vamos con la noche número 2 de nuevo. Y en este video sí que no debo perder. Aquí te tengo aquí a Spintra Así que tengo, aquí no te me vas a mover a ningún lado A ver Ok, a ver, no me estés respondiendo así, por favor A ver si se mueve Spintra por ahí Ok, una de la mañana. ¿Estamos bien? Está fallando. Está fallando a las cámaras. Madre mía. Es que es lo que pasa. Está temblando cuando se reinicia el sistema. Y deja de temblar cuando, cuando, lo siento, de vibrar cuando la cámara se enciende. No dónde estás. No quiero perder como el vídeo anterior. La ventilación está fallando, está fallando la ventilación. Ay, ¡Ambos! ¡Los dos! Dale, por favor, iniciate, por favor. No me va a matar Spintra, ¿por qué? Estaba ahí. No, es, ahí estás. Uy, por fin te encontré. Sabía que sabía que estabas ahí. No sabía que estabas ahí. Sabía que sabía que te habías metido ahí. Pues no, aquí la tengo cerrada. Okay. No te me vas a mover de ahí. <risas> ok, 3 de la mañana. Solo faltan 3 minutos más. Porque en el juego una hora es un minuto. Ok, ok, ok. Dice que este se movió aquí a la cámara 9. Se movió aquí a la cámara 9. Ven para ven a la 10. Ah, el... No, no, no. Está fallando, está fallando el video. Está fallando la cámara. Está fallando la cámara. Ay, ay. ay no, también el audio también. Debía de dar rebotón. Bien hecho ahora, se está moviendo. Va a llegar muy rápido, eh. A ver, que siempre. Es que no, no, no te... ¡Ah! ¿Cómo estás? A ver, a ver, a ver, cerrate, cerrate, cerrate, cerrate, ay no, se salió, ¿dónde estás? Hola, ah. Ah. voy a perder, es que, que nunca se cerró la ventilación por la cámara, Debería haber dado rebotol y quizá hubiera reaccionado rápido. Ah, uh. uh. a ver, puedo aguantar, dale, puedo aguantar, dale, dale, puedo aguantar ahí. Uh. Uh. Uh. ¡Dios mío! Uy. ¿Pasé la noche, sí? ¡Ah, ¡Oh, no! ¡Sí! Voy a perder el juego por culpa de ella ¡Ah! Madre mía. Ay. Ay, Dios mío. La ventilación está fallando. Dale, pero ya la reparé, ya la reparé. Ya voy a ganar, eh. Solo un poquito más. Solo un poquito más, ya la reparé la ventilación. Ok, ya está ahí. Ya reparé la ventilación. Solo debo aguantar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Vamos a ver el minijuego. Ok, ahora ya soy boni, ya. Esta, esta vez vamos a irnos por la, por la derecha. Vamos a irnos por la derecha. A ver, vamos a ir pues, esta vez por la derecha. Por la derecha. Otra vez quiere que yo lo siga. Que yo lo siga. Ah, ah error nuevamente. Viola, hombre morado... A ver a, a, a ver, a ver, dame un minuto que voy a evitar en modo de no, no molestar. Ahí. A ver, esta vez sí. Uh, hello, hello. Uh, for today's lesson we will be continuing our training on proper handling techniques. When using an animatronic as intended, please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring locks located around the inside of the It may take a few moments to position your head in towards the <laughs> moving part in a manner where you can move and see. Try not to dive or press against any of the spring locks inside the suit. Do not touch the spring lock at any time. Hi, hi. Do not breathe on the spring lock, as moisture may loosen them and cause them to break loose. If the spring locks come loose while wearing a suit, so please try to maneuver away yeah. from populated areas before bleeding out. That's does not ruin the customer experience. Madre mía, se fallaron los dos de golpe. Madre mía. Free, as is <tose> <tose> ¿Dónde, dónde se fue? Ah, oh, ya te veo, ya te veo, está, está, aquí te moviste, ¿eh? a la 10 A la 10 A ver si entras por aquí Ok, se movió aquí Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok. Yo, por si las dudas de la ventilación, le voy a dar el rebotón o del audio. Se ha movido otra vez. Se me vio otra vez. Vale, vale, perfecto. no se ha ido, está aquí. Hi. Okay. Ay, no sé se de ser Freddy. Eso es el Freddy. Hola, ¿El Freddy. Ahí no le hice caso a Freddy. Porque si le hiciera caso, me hubiera asustado. Se movió Spintra otra vez. Que 3 de la mañana. Ay. a los conductos no no sigue ahí no sigue ahí se volvió a los conductos ah pero no estás ahí ajá pero te tengo cerrado el conducto pero te tengo cerrado el conducto Jojojo estoy más cerca de ganar eh Al ver que tenía cerrado el conducto, no, no, no me va a hacer nada. La otra vez estaba Freddy ahí, así que... No perdí porque... Ah, está dañando otra vez. Está dañando otra vez el... las cámaras. Las cámaras, las cámaras, las cámaras. Se metió el mismo conducto. Se metió el mismo conducto. Voy a revisar ahí. Ajá, ¡Ah, Se metió el mismo conducto. Pero él no sabe que la tengo cerrado. ¡Oh! oh! Pero no sabe que lo tengo cerrado oh, oh, oh, oh. Pero no sabe que lo tengo cerrado ojo. Oh, oh, oh, oh. Lo solo mantengo aquí la cámara 10 porque si Porque si me fuera otra cámara Lo más probable las 5 de la mañana y no he perdido Hello. Se movió la otra cámara Ah la ventilación, la ventilación, la ventilación, la ventilación Le voy a dar el rebote si por si acaso falla otro sistema Ya voy a ganar de todos modos la noche 3. aquí lo vamos a dejar porque no, no vamos a hacer video más largo. el otro conducto. Ay ah, no, ya salió del conducto. Pero de todos modos ya gané. ¿eh? De todos modos ya gané. Así que solo, solo nos queda aguantar, ¿ok? Por eso no nos queda aguantar. Ahora solo nos queda aguantar A las 6 de la mañana Dale, que estamos cerca Sí Otra vez desde la mañana La gané otra vez Dos noches consecutivas Wow. A ver, va a ser otro minigame Otra vez, otro minijuego Ah, esta vez soy chica esta vez vamos a ir por aquí abajo Otra vez quiere que lo siga Vamos a irnos por acá Yo por si sí mis dudas Yo por si sí mis dudas Llevará siempre al mismo camino Como siempre el mismo camino Ah no, ah, no otra vez A ver violame Violame Bueno, espero que te haya gustado Espero que te haya gustado el video Así que suscríbete al canal También dejar tu like Compartirlo con tus amigos Para que seamos más gente en el canal Así que nos vemos en el próximo video Este ha sido mi 2020 y nos vemos Bye bye